Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video tutorial acá en nuestro canal Leo Art Drawings Hoy vamos a dibujar a Van el zorro de la avaricia de los siete pecados capitales Espero que les guste mucho este video y no olviden suscribirse, darle me gusta, compartir y comentar Este dibujo lo vamos a hacer al estilo kawaii, ¿sí? Entonces vamos a empezar para iniciar, marcamos una pequeña línea en el centro y un círculo en el cual vamos a encuadrar el rostro de nuestro personaje. Como ustedes pueden ver, continuamos con el cabello y vamos a hacer el mechón que va hasta el ojo derecho. Bien amigos, con este dibujo espero... Que ustedes tengan en cuenta que a la hora de dibujar es importante no marcar mucho las líneas para que luego al borrar ese boceto inicial y de marcar con el marcador o con el delineador podamos entonces limpiar nuestro dibujo. No se preocupen si se equivocan, no se preocupen si tienen que borrar, pues eh, en este dibujo a lápiz podemos ir diseñando nuestro personaje, ¿sí? Es importante tener en cuenta que este zorro de la avaricia es un personaje, aunque en el anime tiene mmm, poco poder o menos poder que los demás, pues es eh, uno de los mejores amigos de nuestro eh, protagonista Meliodas y quien se juega la vida constantemente por él. ¿Listo? Entonces eh, vamos a aplicar eh, lápiz, al inicio en nuestro boceto, es importante hacer un buen boceto para que luego en la demarcación podamos eh, tener un dibujo muy especial para pasarlo luego al color. Bueno amigos, los voy a dejar con una musiquita muy muy especial y espero que disfruten mucho este dibujo, escríbenme en los comentarios. Cómo te ha parecido. Y aquí en las sugerencias de videos. Te voy a dejar también cómo dibujé a Meliodas. Y al cerdito Hawk. Bien amigos. No siendo más. Los dejo para que disfruten del video. Y nos vemos en una próxima ocasión.